Tono No un poco, eh, esta, esta, decía, eh, bueno, con esta historia sur, y bueno, para cuál las de sur, de la zona. ¿no? Sí, sí, pero. no había tenido que ver bastante con la. Él ¿Sabe, sabe contar porque también ha vivido. Entonces este, pues, tiene muy claro cómo contar desde ese lugar esto de es, que bueno. eh, Fue trabajoso como cualquier de pero esta se sumaba eh, prácticamente exteriores y bosque, mucho bosque. Este, un proceso muy delicado, también eh, de los vínculos familiares, además de tener esa historia, que, que esa, de esas circunstancias, que en ese momento, cuando mi personaje, además de tener de aparecer una enfermedad, casi terminal, tiene aún a otra enfermedad más que es, que es su... que había sido casi su, su empleado preferido. Por esta razón, digamos el tema de, de los perros ha sido tan tremendo, terrible que que no, el Estado no ha tomado tanto partido no parece, para que sucedan estas cosas, porque a partir de esta historia tremenda que se vive en el sur, donde le da hay menos ovejas porque cuando los atacan se este, a Urias, y bueno, ahí es todo lo que sucede. Sí. Entonces, a partir de esa historia real que sucede en el sur, digo, es, como pregunta ella también en un momento, el personaje de Vanessa, ¿cómo que matan perros? Eh, hay como una, una, una lucha sin sentido, una cosa tremenda, y en medio de todo eso, una historia familiar, una historia de amor que termina, una historia de amor que fue, como en el caso de Pablo de Vanessa, Hay un montón de cosas cruzadas Empieza a revelarse el bosque, ¿no? El bosque que es un, un lugar donde el inconsciente empieza a florar también, en una circunstancia límite y más aún todavía, y estos personajes empiezan a hacer, a, a bajar sus culpas, a, a tratar de sobrevivir, a tratar de encontrarse a pesar de que Sí, bueno, veo que Osmar entiende la película mucho mejor que yo. Este, es verdad que me gusta mucho el sur, me parece que esos bosques, esos paisajes sirven mucho para, para mejorar las historias y para concentrar la, la atención sobre lo que realmente le está sucediendo a los personajes. Para mí hay, hay como dos circunstancias en la película, dos, dos niveles. Uno es el como decía Omar, el nivel de lo que está pasando entre los personajes, es decir, ese problema que hay entre el papá y la hija, y que a la vez, a la, vez la hija que porta ese problema, que a la vez a ella le disputa su, sus relaciones con su entorno, con su marido, la hija que está viendo esa problemática. Entonces, uh, quizás esa es la parte que que me llega más a mí de a mí la película, es decir, esa, esa joven mujer, esa joven madre, pero que está en una situación bastante expuesta, eh, como, la, como la vemos al principio de la película, y después esa circunstancia, esa especie de Deus Ex Máquina que empieza a pasar en el bosque con este personaje que se desboca, por, por razones este, bastante precisas, como decía mal, y que empieza a generar una diferencia en la relaciones de esas personas que están en, en la estancia, que han llegado a la estancia, casi sin que nadie se diga nada, que me parece que es la parte que, que permite el cine, ¿no? que, que, que las cosas cambien eh, sin que uno tenga que dar muchas explicaciones verbales, digamos, de que pase por la conjunción de los hechos. Entonces, bueno, para mí fue un privilegio trabajar con con este elenco, con estos actores, con humanos por supuesto, eh, fue un honor para mí trabajar con ellos y también eh, fue una, un rodaje de, de bastantes complicaciones pero que se dio muy bien. Eh, para mí fue un placer eh, producir y dirigir esta película y este, sin embargo éramos eh, más de 40 personas, entre los de Tierra del Fuego y todos los que fuimos de Buenos Aires, los, los jefes de equipo, los artistas, los grandes creadores que, que son los que todos juntos hicimos esta historia y este, también la ayuda que recibimos allá en Guerra del Fuego este, por parte de las instancias, en, en parte, no mucho, pero en parte bueno, digamos, de, de la parte pública de la provincia, este, pero sobre todo por la estancia de la las hijas, la estancia de en la estancia de Diamonte, que nos ayudaron en un lugar que para nosotros eh, era muy lejos de casa, ¿no? porque estuvimos casi dos mes, meses y medio, 40 personas muy dispuestas afuera del bosque a conocer, digamos, de la merced de la meteorología y también en un contexto de, de, de final de COVID, que nosotros tampoco sabíamos realmente si era el final del COVID, así que se tomaron muchos riesgos, pero riesgos. Solamente bien llevado me parece por nuestro productor ejecutivo, este, Fernando Musa, que es como mi arte de ego en estas aventuras. Y también este, siempre yo personalmente acompañado por eh, el asistente de dirección la de Adrián web, que es de, de, de los mejores me parece, y en general todo el equipo que contribuyó a hacer un producto que a mí me parece que es eh, muy profesional y que además me parece que cuenta bien esta historia, que es una historia compleja y que pende para mí un poco sobre un filo que la película trató de conservar. ¿Durante qué meses filmaron? Porque no se venía de nada. No, no, filmamos básicamente en verano, en verano, sí. Pero ya empezando a hacer, fue a, a principios de, de año, Ajá. pero ya empezando a acercarnos a invierno, ¿no? así ¿no? Ya, entonces. El verano que, del sur, sí, un verano no. Sí, sí. <risa> no, tuvimos filmaciones de 10, 4, sí, de noche. No, fue, noche. Fue duro y por eso digo que el equipo aguantó muy bien. Fue un ambiente de trabajo muy lindo. Este, cada uno pensaba lo que pensaba, pero logramos que no hubiese grietas, que creo que en la Argentina es una cosa muy importante. Y, y trabajamos muy bien juntos, así que yo quedé, quedé muy conforme. ¿Y el tema de, de los perros, eh, cómo fue? No Max, que, que es un perro eh, eh, doméstico, eh, sino per los perros que utilizaron, que obviamente parecían salvajes, pero no, no lo eran para que no lastimara a, a nadie. ¿Cómo se manejó ese tema? Que se me ocurre que debe haber sido completo, ¿no? No, no, tal cual, Sí, fue un, un tema que dio mucha mucha preparación, eh, trabajamos con dos cosas con las cuales una película no debería trabajar, es decir, con niños y con animales, con perros, teníamos que las ovejas porque las ovejas también de alguna manera tienen que cumplir una función y estar en un lugar determinado y hacer cosas específicas y, y los perros también, los perros también, sobre todo el eh, Queen, digamos la, la perra central este, con su entre la dos, Mauro, este, y Max, que, digamos, el perro de la casa. Y después los otros perros que andaban un poco sueltos por ahí, quizás menos, menos guiados, pero creo que no, no fue nada fácil, pero creo que se logra eh, una unidad y que se entienda cómo ellos se relacionan con la historia. porque yo yo quería tener una historia que no sea exclusivamente una historia de humanos sino que también incluyera ese ambiente de, de bosque que como dice mares es un ambiente sumamente sugerente y misterioso para mí por lo menos y sobre todo en esta época del año cuando se están cambiando las... porque en el transcurso del rodaje el bosque cambió sus hojas y yo creo que eso se ve en todos esos matices de colores y todo que son cosas que, que se agregan, que, que, que, que suman al relato. ¿Cuánto le llevó la filmación? La filmación en sí, un poco más de siete semanas, pero estuvimos dos meses y medio eh, por la preparación y todo, y este, en realidad todo el largo del proceso son tres años, ¿no? empezando con eh, el guión y la ayuda que nos dio en el guión en Enrique en Cortés, este, y bueno, y también tuvimos la suerte de trabajar con algunos jefes de departamento que ya trabajaron en algunas películas anteriores así que es un equipo que, que va rodando y que se va conociendo y que sabemos que puede aguantar profesiones como estas que, que son un poco difíciles para gente que se va mucho tiempo de sus casas, algunos que tienen hijos, este, hijos pequeños como fue el caso de Lautaro, Lautaro Timbrook este, que hace el rol de Alberto que acababa de nacer su beba y bueno, y fue al sur y, y, y bueno, estaba con esa preocupación y sin embargo me parece que lo que hace en la película es maravilloso. ¿Y ¿Fue difícil trabajar con sonido directo? O... Sí, sí, toda la película de sonido directo no, no doblamos nada, no tuvimos que doblar ningún sonido, aunque sí hay un, un trabajo muy grande de tratamiento del sonido en este, Los estudios de Martín Griñasquia en la burbuja, este, creo que cada diálogo ha sido estudiado y pasado por los filtros electrónicos, que es la manera en que, en que logramos la inteligibilidad de lo que se escucha, que me parece que es bueno. Y esta es una historia sin fin, puede continuar. La historia no es por que me parece. Los, los, los perritos quedaron ahí como sonriendo. Pero... Sí, sí. ¿Puedo... Eh, quisiera preguntarle a, a Omar, eh, sobre todo por la trama, ¿no? porque en la primera hora de la película como que se va descociendo mucho de la relación de Sánchez con el padre, ¿no? hay mucho rencor, hay, hay muchos sentimientos ahí agazapados. Quizás eh, el perdón o la redención se consigue a través del dolor de esta situación final sí. que ellos vivieron juntos. Y sí, un poco sí, ante esta situación, el interior, él, él, él siente culpa, por supuesto, pero es la vida, <risa> digo, hay algo que a él le pasó este, y que, bueno, y lo vivió vivió la pérdida de su mujer, pero también vivió un nuevo amor y que él me dice, entiendo la edad que vos tenías y entiendo que también tengas un resentimiento por eso lo entiende. Dentro de lo que puede entender también de los sentimientos y demás, él se quiere a su hija, quería conocer a su nieta quiere reencontrarse quiere volver a vivir a pesar de las circunstancias en las que él está viviendo con su salud. Pero así todo, él necesita ese acercamiento. No sabe muy bien cómo, este, no es un psicoanalizado, ¿no? pero, pero, pero, pero sí, sí le interesa y quiere mantener ese vínculo y que crezca y, y llegar a la verdad. No se niega a hablar, no se niega a responder. Donde íntegro, Daniel no claro. íntegro. Eh, perdón el final me pareció majestuoso porque cuando la nena le entrega el catalejo que le dice para que veas la oscuridad me pareció hermoso, fabuloso porque no este, es una toda, mitad, la oscuridad toda posible, todo, todo, todo de, más que, que todo veía lo que ella no pudo ver no, mm -hmm. no sentimientos sé y hablando de eso, hoy estuvimos hablando de tu obra con, de Berna. Entonces yo ahora te quería, no, quería que vos me más o menos este, hicieras un análisis de eh, qué opinarías sobre esta cómo resuelve Berman y, y este tema de los sentimientos, o sea esa aquella exposición y esto que no se podía resolver. Y es que se resuelven y no se resuelven las cosas en la vida, en general. no, no, sí. Y, y después aquí también se resuelve y no se en el caso de Vanessa por ejemplo, sí. que Vanessa sí. no sabe si se queda, si se va a si va a seguir ese vínculo y eh, eso es lo que me parece también muy interesante en la película sí. que queden esos cabos sueltos porque cada uno va a ir cerrando su propia historia claro. entre la suya, yo, la mía, la actriz, este, sí. tendrá su, y el público por supuesto que es el que más importa claro, porque vosotros... su propia idea o su... Este, acerca de lo, lo que puede pasar a estos personajes. Claro, que no está tan este, expuesto, digamos, con lo que hablábamos de Bernard, sino que está más este, internalizado sí, claro. y puesta ¿no? aquella relación lo que hablábamos no, hoy. No, porque además los vínculos son misteriosos, por sí. más que se digan y se hablen, se... los vínculos siguen siendo misteriosos y acá tiene algo de eso que él hablaba recién un poquito, ¿no? de las cosas que sí. no se dicen, de sí. lo que no se habla, de eh, tan explícitamente, sino que se deja que, que le calte, no que salga, no que se quede encerrada. Es, esa, esa contradicción de querer, no poder, sí. eh, es, eso es muy interesante para, también para actuar. ¿no? Digo, para, ¿no? y para, que, para que el espectador también haga su historia de acuerdo a esas historias. No hay, trató de contar, de ni. Sí, no, no, Y eso supuesto. es lo interesante. Sí, yo sí, digo, no bonito. sé si hacer un paralelismo con Berman, no, no, no me atrevo. No. Pero no me no atrevo para nada. Bastante no. que lo para que debería ser. No, no, no, no digo, la con tierra. respecto a cómo es tratado sí. los sentimientos allá y esto, porque como lo estuvimos hablando, hiciste la obra de teatro, este, sí, sí, sí, sí, hablamos sí. de este tema. Sí, son, son lugares muy diferentes también, ¿no? De donde vivimos. También allá. Claro, lo que pasa es que, bueno, tanto um, aquellas películas como también sí. creo que eh, la en magia. esta se habla claro. un poco de la, de la condición humana. Sí, sí, Entonces, sí. sí. Este, esto también puede ser más universal, ¿no? Sí. Y no necesariamente, bueno, parte de la historia. Que tiene que ver con el sur, una problemática muy aguda, muy fuerte, que lleva muchísimos años y no se resuelve. Sí. Bueno, a partir de eso, a partir de las propias experiencias y de su imaginario, este. guión, aquí lo ha Dickinson, y este, claro. este de hizo este, es una película que, la verdad, que me gusta mucho, porque es que lo diga... No, Sí, eso. Muy, muy, muy interesante y muy, muy bien contado claro y aparte claro, difícil de difícil cosas. pero aparte el protagonista uno de los protagonistas principales es la naturaleza ¿eh? y sí, eso claro, es, que es lo que música, hace, ese, hace la, de que todo ese cementerio, esos claro. los abullidos ese silencio eso es, es, es no saber que es casi de la no, de no, no se sabe dónde está uno. Claro. El que conoce un poco el camino, sí, la sí, sí. justamente, y el otro, ¿Y el otro? Está un poquito fuera de su seriedad, que él también conoce. Sí. Y, y Vanessa también, sí. el, el personaje de Vanessa. Claro. Porque eh, saben dónde están ellos. ¿Dónde están ellos sin sí, sí. Dinero, y no sí. necesitan brújulas. Claro. <risa> otro de los detalles. <risa> es Sí, así no, ah, bueno, no, porque me había quedado un detalle que Dale. de la mujer, porque conocí una historia de la estancia, una de esas estancias que es museo, que ella era pintora, por eso y ahí cuando vi los cuadros lo relacioné con esa mujer. Ah, mira vos. Sí. Bueno, bueno, bueno. Y el creo que te llevó quería. Ah, había ya... cierta polaridad entre el personaje de la loba y eh, de la chica en la película. No, no entendí. No, no. Si no. Hay cierta polaridad entre el personaje de la chica que regresa a su familia, regresa a estar con su padre, y el de la loba que tiene que proteger el territorio de los otros perros. va sí. Perra más que loba. la tuya no la Sí, yo también lo pensé. ¿no? Sí, yo pienso que, lo que para mí, ¿no? porque tampoco está dicho, ver, lo que se sugiere al principio de la película es que Aldo, eh, mata a ese perro que está en la trampa que es el compañero de, de, de, de, de Queen, de, digamos, de, de, de la loba o de, de la perra. Para mí es el compañero y ella no le perdona. Es decir, a partir de ahí se arma esta... Cuestión de venganza. Si de ella le salta, no lo mata en ese primer momento él va con eso y él entonces asume el desafío y él sale y no, no sé si para mí hay un, mí, ¿no? hay un momento muy emotivo de la, de la película que es cuando él decide empezar a matar ovejas, es decir, él cruza la línea en ese momento, Aldo. Cuando él va y tiene las ovejas delante de él y lo piensa y pega el, el disparo. En ese momento Aldo se convierte en un fuera de la ley y por necesidad nosotros lo tienen que casar. Es decir, es un engranaje que se mete en marcha. Pero para mí, extrañamente, ese engranaje que es muy sensacional no es el eje de la película, a pesar de que tiene su peso. Para mí el eje de la película es lo que le empieza a pasar a Clara con todo eso. Porque Clara es el personaje que este, revisa su mirada durante la película. Para, para mí siempre fue muy importante que el el personaje de Daniel, el personaje de Omar, nunca se disculpa. Él no se disculpa porque él está basado en una realidad subyacente, casi campesina, este, telúrica, que es la realidad este, eh, salvaje, el lado salvaje. Daniel está en el lado salvaje y él está esperando que ella se dé cuenta del porqué del Barcelona y es por eso que él nunca se disculpa Entonces A mí me parece que, a pesar de que parece muy simple, en realidad la película trata, eh, en el caso de Clara, problemas que podríamos decir que son casi de género porque es como que esta joven mujer eh, que viene de una realidad urbana, que, eh, que, que, que tiene esa independencia que la, que la mujer está sabiendo desarrollar por sí misma pero sin embargo es una independencia insegura todavía, que tiene que buscar a dónde avanzar. Entonces yo creo que hay una parte de esta película que trata eh, esa problemática en relación a, a la, a la de para que, es. Marido, que él, sí, él, no dice sé a ella directamente, <risa> lo no, no, claro, pero te quiero decir A ella no Pero no le da explicación. No, no, no. no. Porque, porque de alguna manera la rueda tiene que girar y los personajes se, se tienen que dar cuenta. Es como en Oriente hay una frase que dice en un momento salta a través del tiempo y del espacio y es el momento en que de pronto uno entiende. Yo creo que ella de pronto la rueda gira por todo esto que pasa con algo y qué sé yo y ella se da cuenta que en no realidad lo que ella tiene es un amor por su padre, eso es lo que está por debajo de todo. Y bueno, y esas realidades son las realidades que realmente andan a las personas. Es un, un poco en serio, un poco en broma. ¿La película la vio la gente del lugar, incluso los perros? ¿La vieron? Y se lo vamos a mostrar. <risa> sí, lo estamos llevando en el Estamos llevando la película al Centro Canino de Ushuaia y vamos a hacer una proyección. Sí, no, pero vamos a hacer una proyección, claro, claro. Eh, una, una premier, digamos, no solo acá en Buenos Aires sí. el 15, sino el, el 26 en Ushuaia. 26 de noviembre. Sí. El 26 de Muy noviembre. Bien. Y eh, para que la gente que nos saluda allá... Sí, la que, es, que, claro. La, porque realmente solo, por ejemplo, Sol vive en Usualia, la lineaje, fue muy fácil trabajar con ella. No se quería ir de ser nunca se quedaba. como que ya terminé? Estábamos todos terminados. quería seguir, tiene una vocación impresionante. Y, y no, pero eso es los perros es otro tema, pobre. Cuántos años tienes La no, no, no, años acá hay, acá hay, hay, otra? Acá. otra pregunta: sí. la película, acá Sergio, mi nombre, la película. Tiene una, una narrativa a través del montaje, que es una escena pe pegada a la otra, que está muy, muy interesante y muy destacado. Quería preguntarle a Omar si desde la interpretación ese, ese montaje... Eh, ¿Implicó o cómo te, te interpeló a vos el, el hecho de, de que una escena esté conectada con la otra? ¿Cómo fue? No nada, a mí no me. No, me, no, eso no, no, no, no, no, no, no, no tiene que ver con el montaje. Sí, sí, sí, claro. Cuando hago sea, un personaje, sea donde sea, claro. el cine además no tiene, lo hace con continuidad, lo hace con relativamente. Claro, eso. Entonces, sí. es todo disparado, tenés que armarte tu rompecabezas y es así. Sí, sí, así. sí. Pero a mí me gusta igual esta cosa de que me saca del teatro que vos tenés, una continuidad que empieza la primera escena, la segunda que por el final o por, por la mitad. Bueno, es parte de este trabajo, cosa que a mí me gusta particularmente sobre el cine, que vayas probándote sin haber pasado por aquello que hace que en ese momento sea diferente. O sea, otra, digo, a mí me gusta esa postura, esa, esa forma de trabajo. No es y desde el punto de vista de la, direc de la dirección, ¿cómo fue dirigir este, esta película que fue que tiene unos saltos temporales? importantes. Pero siempre es difícil dirigir actores, no es claro. meterse en el circo romano con, con los leones, pero eh, no, yo siempre estoy muy consciente de que, que el actor está, está muy expuesto un poco también por lo, por lo que dice Azmar. Y creo que hay que ayudarnos en lo que uno puede. ayudarlos, este, pero nunca decirles lo que tienen que hacer, sino este, ponerlos en situación, recordarles, este, pasarles la mano por, por la frente, pero sin tocarlos, y, este, y bueno, y, y dejar que, que, la, que la creatividad flore, ¿no? Porque ellos dentro de, de lo que hacen son los maestros. O sea que el director no le dice al actor lo que tiene que hacer, yo siempre pensé que los directores le, le decían hacer tal cosa o, o tal otra. No, no, yo, yo estudié dirección de actuación con Alexander McHenry, un gran director inglés, y él, él decía como axioma, nunca le digas a un actor lo que tiene que hacer. Claro. Es decir, Ponerlo en este hablar claro, con sí, él y si decir que pero no se quiere, quiere, por supuesto, todo que es No se hacer tal cosa, no, no, en general no es así, en general hay un acuerdo eh, que tácito, digo, ¿no? como eh, se va probando, se va ensayando, el director te puede ir llevando hacia donde el no te dice exactamente, hace tal cosa, salvo sea, algo muy puntual, muy... pero sí. no, en línea general no, no. Lo que hay que hacer es calibrar la energía, cómo es la energía de cada momento. Entonces, por ejemplo, el respuesta de confianza, este, el momento en que se despierta Daniel en la choza y, este, eh, perdón, cuando él sale de la choza y Aldo no está, es, esa salida de la choza fue lo único que nosotros repetimos, lo repetimos en el por la porque la energía por la cual Daniel salió de la choza, la primera energía para mí no estaba bueno para todo lo que iba a seguir. Entonces lo repetimos para que... me salir de esa choza? ¿Para que la, esa la la no. pura, estar ahí o sea, de Una cosa para un, para un a mí, este, Osmar, eh, la película realmente me encantó, me sacudió, me dejó todavía tensionado y en un momento dado, cuando vos derrumbás a este medio loquito y te vas, yo decía, pero ¿por qué no le sacaste el rifle que tenía este loquito? Este, bueno, se para tenía su arma, más Sí. Más, <risa> ¿Alguna pregunta más? Si no, cerramos este momento y hacemos esos videos, eso que les sirve particularmente para cada página. Sí. ¿Algo que quieran contarnos antes para despedirse? Sí, está, bueno, bien, estamos muy interesados en, en la mirada de ustedes porque nosotros, con dos o tres años de trabajo, hemos perdido toda la perspectiva. No, y uno pierde, bueno, creatividad casi siempre uno pierde, pero este, cuando uno. A mí particularmente, digo, si yo acepto hacer determinadas películas porque me interesa yo, me interesa no. el director, los compañeros. Y la verdad que fue todo. Fue, para mí es una felicidad trabajar y filmar y actuar, porque como sea en el teatro o en el cine. Y, y, y esta película la he pasado muy bien. Eso. Me gusta este tipo de personajes porque para mí.. Eh, yo ya vi ese personaje que tenía que ver con el campo, con el, con el río, con el... Bueno, pero qué... tiene que ver con mi, con mi viejo. Entonces a mí estas películas en particular, estos personajes, quiero decir, me atraen particularmente porque tienen un poco bastante de mi viejo. ¿La primera vez en Tierra del Fuego que estás trabajando? Sí, eh, sí no en el sur, pero sí en Tierra del Fuego concretamente eh, trabajando Sí. ¿Y el equipo pernoctaba en Ushuaia? Sí, cómo? El equipo pero sí. no estaba en Ushuaia, sí, sí, sí, en Tolhuin. Maravilloso estábamos en el corazón de Tierra del Fuego, en es este, En Ushuaia íbamos a pasar un de fin de semana. Que se <risa> era, era más, más distante. Eh, claro, pero era <risa> claro, Más estábamos distante. Estábamos en Tolhuin y algo en el Río Grande que se, se, se sí. hizo eh, Ah, sí. este, Y después en otros lugares. En En orden y estábamos filmando en la estancia, básicamente en la estancia Rovito, sí, sí. este, que teníamos como 40 minutos de viaje. Así que eso nos lleva al, no, al, al a la, a la, a la locación. ¿no? producción estaba muy preocupada por eso porque este, se consumía una parte del día laboral, pero. Este, era importante también quedándose en un lugar con por, por lo menos las comodidades mínimas. ¿Y el clima ayudó? ¿No habrán tenido tormentas ni nada de eso? Mirá, el clima ayudó en el sentido de que la mayor parte de, de la filmación en exteriores, porque casi no tenía, había muy, muy poco de exteriores en claro. la isla, estábamos como en un límite meteorológico en la isla, ah. en que la nube que cruza la cordillera llega hasta cierto punto y solamente llueve hasta ahí. Ah y después viene la estepa, donde yo veo mi poco. Y nosotros estábamos en el, ese límite, entonces salíamos con lluvia y con todo... Hemos con estado sí, en ese capita la lluvia que pasaba sí. porque era... Y después llegábamos y resulta que ahí prácticamente no llovía Había o, o amenazaba y entonces podíamos filmar porque que estábamos lindo. muy muy la verdad que me encantó, qué linda actuación, qué linda locación, qué linda producción. Ojalá recorra todo el país y tenga mucho éxito esta película, muchas gracias. gracias, lo merece, lo merece. Sí, claro. Hay una, una simple ¿Talentos? ¿Talentos? No sé si pregunto cuando hay películas así que eh, se graban en exteriores, en otra ciudad, con otro estilo de vida, si hay alguna preparación en particular, no sé, conocer cómo vive la, la gente en el lugar, o en el caso de todos que, que sabían manejar armas, ¿hubo algo de eso o, digamos, bueno, todo a de... de... Man yo manejaba, no, yo... No, <risa> yo, eh, actuando... Sí, por sí, de sí, sí, por de mí me pistola, me <risa> golpe, <risa> Me faltó a <risa> la fecha, sí, pero, pero me encanta trabajar con armas que sé que son. Sí, igual hay mucha preparación, hay, hay gente en el lugar, yo en particular tengo vínculos con, con tierra del fuego de toda la vida, sí, de todo. Y el sur, y, y bueno, todo eso se, se, se tiene que preparar, es decir, son meses y meses de preparación, hay que recorrer, hay que ver dónde, dónde se va a filmar. Por ejemplo, nosotros pensábamos, durante mucho tiempo pensábamos que íbamos a filmar en un casco que se llama La Catalana, que está al lado de la estancia está al lado de la estancia en la cual filmamos y al último momento la catalana no fue posible pero era un casco digamos vacío pero mantenido era como un decorado pero no se pudo porque se reactivó y por suerte encontramos este lugar al lado que me parece que resultó hasta mejor porque las hijas, la estancia de las hijas es muy particular como, como escenografía y, y me parece que hasta la cocina, todos esos lugares son, son, son muy auténticos. Es decir, eh, el arte trabaja con, con el lugar, pero el lugar ya tiene una cuota de autenticidad y una simplicidad que me parece que ayuda mucho, porque sobre todas las cosas me parece que queríamos buscar como una simplicidad en el relato, para que eh, no se convirtiera en un relato barroco que interfiriera con esta historia que me parece que es bastante transparente, pero compleja, que Sí, justamente, iba a decir eso, la armonía que hay en un relato complejo, una historia compleja, donde hay muchas historias en cada uno de los personajes, cómo es tan medido el guión como la actuación. Y, y no redunda, entonces. Deja, No sé, por ejemplo, esa trampa para los perros, yo estuve esperando que fueran atrapados muchos otros personajes antes de que le tocara a Clara, por ejemplo. Va creando así una intriga, una expectativa, y me parece que hay gran parte de, de mérito en la dosis, en el guión y en la actuación. Cuando se encuentran padre e hija, al principio, que uno ignora toda esa historia, la actuación canta que, que hay algo ahí de, de, de, de no confianza que el tiempo que, que ha hecho lo suyo y el tiempo, y, la distancia la distancia se física eh, se nota pasa aún con las personas que no tenemos tanto conflicto también, ¿no? te con un amigo que hace 5 o 7 años no ves y, y, y no hay y está, hay algo y raro ¿no? la distancia a veces no nos juega no, bueno. y en este caso además hay un conflicto y se nota y, bueno. bueno, gracias gracias gracias, gracias. gracias. gracias.